Resumen de noticias del Instituto de Seguros de Jujuy. De los Nos hemos estado reuniendo con ellos desde el primer día en que yo tengo la gestión acá, desde el mes de febrero. Tuvimos reuniones en reiteradas oportunidades con cada uno de los colegios, las asociaciones, los grupos de profesionales. Vamos a seguir haciéndolo durante todo el transcurso de nuestra gestión. Eh, hay cosas que nosotros queremos seguir conversando con ellos como propuestas para mejorar la prestación hacia el afiliado. El afiliado se tiene que quedar tranquilo en el sentido de que su prestación, a través del pago de, la, de lo que haga falta para cuidar su salud los prestadores, está garantizada, tanto a los colegios profesionales como a los prestadores individuales, dentro y fuera de la provincia. Eh, este año vamos a seguir trabajando para que esas prestaciones se puedan incrementar pero siempre con un control de esas prestaciones, no solamente en cuanto a la, al tipo de prestaciones que tienen que ser establecidas, sino en cuanto a la calidad de la prestación. ¿Qué queremos decir con esto? Y a veces es un tema que no se habla mucho, pero que para nosotros es muy importante. Cuando un profesional atiende a un afiliado del instituto, que le dé el tiempo que le haga falta a ese afiliado. Eh, cuando en un sanatorio ese afiliado es atendido, que se le hagan los estudios que correspondan a hacerse los eh, ni de más ni de menos, lo que corresponda. Y seguramente el afiliado va a tener acceso a una medicina de alta calidad que en Jujuy se la, se la hace y que queremos fomentar cada vez más, que queremos apoyar a los prestadores que inviertan en Jujuy porque queremos que los afiliados de institutos se queden en Jujuy. Anteriormente en otras, en otras etapas digamos, de la institución vimos que había muchos afiliados que se iban a otras provincias a hacer cosas que se pueden hacer acá perfectamente bien y con altos niveles de calidad. Y ahí tenemos que trabajar juntos el instituto como entidad financiadora y administradora de los recursos y los prestadores que son los que efectúan los tratamientos para que las personas se queden en Jujuy y puedan recibir en Jujuy mismo todo lo que ellos necesiten con los más altos niveles de calidad necesarios, así que estamos trabajando en ese sentido en conjunto y bueno, decirle a nuestros afiliados y a nuestros prestadores y a nuestros proveedores que el instituto va a seguir cumpliendo absolutamente con todo lo que corresponda que cumpla como fue históricamente en los últimos años y nosotros vamos a seguir creciendo en ese sentido así que bueno, es llevar un poco de tranquilidad para todos y que el instituto está comprometido a cumplir con lo que corresponda en forma conjunta con cada una de las instituciones tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.